Bien. La sala se empieza a grabar. Okay. ¿Cómo estás, Daisy? Un gusto. Yo soy John Javier. Igualmente un gusto. <risa> bien, muchas gracias. Qué gusto, John. ¿Cómo va todo? Um, bien, felizmente bien. ¿Primera vez que nos vemos? Bueno, sí, primera vez. Sí, bueno. Cuéntame, Daisy, ¿en qué andas? ¿Qué proyectos andas? Cuéntame de ti. Bueno, este, actualmente eh, tengo dos proyectos, eh, soy emprendedora ya, soy emprendedora y este, estoy en dos proyectos. Uno que es este, eh, hacemos mobiliario ergonómico eh, para las personas que usan esta tecnología. ¿Para qué usan? Básicamente, ¿no? Ahora que estamos con el home office y todo eso, entonces estamos haciendo mobiliario ergonómico pero en eso yo soy este, como que socia no es una sociedad este, familiar con mi hijo y mi hermano y luego tengo otro emprendimiento que es en el rubro textil sí. y, y ahí básicamente o sea doy servicios de sí. eh, hago como que cosas para empresas no sé pues este, como que uniformes eh, algo de merch una cosa así, ¿no? Pero también tengo la página porque, o sea, obviamente yo tengo como que una meta. O sea, yo quiero tener mi marca, pero no sé si quedarme con esta porque esta la inicié con una socia y ahora este, mi socia se abrió porque quiere otra cosa. Entonces la tengo sola, pero o sea, estoy evaluando si quedarme con esa marca o hacer algo que yo tengo en mente, ¿no? Ok. ¿Y qué tienes en mente? un proyecto en el mismo rubro pero como que no, con, otro, con otro objetivo o sea eh, con algo que para mí tiene más sentido, más significado es como que eh, yo quiero desarrollar un proyecto que o sea de ropa igual, empezando por niños, pero que enfocada en el cuidado no o sea como que darle una solución al problema de de los padres que tenemos en el cuidado de los niños. Y en realidad, ese, ese proyecto es, está enfocado al final y al cabo a, todo, a todas las personas, ¿no? Ok, entiendo. Y veo que te llama más ese proyecto, ¿no? Pues eso es el que sentí que te conecto más. <risa> lo que pasa es que es un proyecto que yo lo no tengo en mente y lo no quiero hacer, pero, este, o sea, eh, con el otro el proyecto... Claro, el otro proyecto es básicamente yo soy un soporte, ¿no? Y, y como mi hermano es un proyecto que, que iniciamos con mi hijo, pero que básicamente que él, él es el que lo dirige, que él es el creativo, él es el que hace muchas cosas. O sea, yo apoyo ahí, o sea, yo ayudo, contribuyo, pero básicamente este, el, el espíritu de esa empresa es, este, es mi hijo. o sea, él es el que le da mucho más vida. Eso es, es como que algo que a él le gustó y, y nosotros lo apoyamos y todo. Pero, o sea, el proyecto es bueno. Es, es, las cosas que se hacen también son bonitas y, y también es el propósito de la marca, ¿no? O Entonces sea, es muy buena. Pero ahora, por ejemplo, estamos un poco estancados ahí porque esto de la pauta, o sea, normalmente este, nosotros todo lo vendemos por, este, por Instagram. Okay. entonces hemos probado al principio mi hijo veía la pauta, él ponía la pauta y él veía todo entonces después dijo, no, yo no puedo con esto porque o sea, hemos crecido, porque tenemos un año con ese proyecto entonces decimos, no, yo ya no puedo ver todo porque este, él, él se dedica también a la parte de ventas creatividad y, y la pauta entonces hemos pagado una empresa ya hemos hecho una no sé, asociación con una empresa, la empresa dijo ok, primero unos chicos, entonces la pauta empezó a funcionar más o menos, y luego eh, migramos a otra empresa un poquito más grande, ¿ya? Y, y la verdad es que tampoco nos ha funcionado peor, porque la pauta, o sea, la pauta que tenía funcionaba muy bien, la que hizo mi hijo, la, que, la, la primera, y ahora este, la pauta o sea, ya no funciona, porque es este, porque no sé qué han hecho en esa empresa, la verdad, que este, no, no entiendo ya, porque se supone que son especialistas. Entonces, en vez de ayudar, este eh, han ayudado, pero <risa> ah, no sé. ¿Qué han hecho ustedes como empresa en sí? Como la <risa> no, marca? ya, ya, ya, vimos, o sea, nosotros con esa empresa ya dejamos, ¿no? o sea, ya mi hijo le dijo, ¿sabes qué? Hasta acá, porque querían seguir haciendo pruebas y mi hijo le dijo, no, hasta acá. Gracias, pero ya no. Entonces, ahora mi hijo está como que volviendo a, a, a estudiar y volviendo a poner la pauta él mismo y, y está en pruebas igual, ¿no? Pero es Igualmente, todo un tema. Igualmente, eso es el marketing. El marketing a la final y las campañas publicitarias son pruebas. Comenzar, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que se pueda dar con un público objetivo. Pero bien. En cuanto a tema de promoción, viéndonos como un punto allí, la promoción, bien, potencializa la, la marca. Pero entonces, pregunta, ¿esas campañas a dónde las envían? ¿A dónde las envían? ¿En ¿Dónde las hacen? ¿En Facebook, Instagram? En Instagram. En Instagram, bien. Y la campaña publicitaria en sí apunta a dónde, el usuario a dónde lo envía? Es decir, ¿cómo es la campaña? Yo veo un anuncio, eh, veo el anuncio allí, eh, le doy clic y a dónde me envía un WhatsApp o me envía una web, a dónde me envía. Este, eh, tenemos un link que o sea, puede ser para WhatsApp y también está directamente a Instagram. Ok, entonces la campaña está enviando el tráfico directamente a Instagram. ¿cierto? Instagram ¿Cómo aparece la marca en Instagram? ¿Cómo, la, ¿Cómo los encuentro en Instagram? Arca, Arca, Perú. A-L-C-A. A-M. Perú. L, L de Arca. ¿Cómo el arca de Noé? Eh, qué pena. Es que hubo como allí interferencia en conexión. ¿Me lo depré nuevamente? A-L-C-A. Ajá. Arca. Ajá, Arca, Perú. Arcarra del piso Perú. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Ok, creamos mobiliario ergonómico para prevenir daños. Ajá. Y la campaña, ¿qué tipo de campaña le hacen? Es decir, esta, la de Ciberday y, y ese tipo de campañas. A eso se refiere. Claro, o sea, las campañas este, que hacen es para todos los días, ¿no? O sea, yo no sé cómo se llama la campaña, porque lo maneja mi hijo, pero la cosa es que este, las campañas... Eh, claro que hay un público objetivo, obviamente, ¿no? Uh -huh. Es más, eh, un sector... este es básicamente para las personas que usan tecnologías, ¿no? Eh, que están básicamente desconectados, ya sea la computadora, a la laptop, o el celular. Y ese es básicamente el público, y, y justo vamos a lanzar otro, otro mobiliario que es este, para personas de oficina. Básicamente para las personas que usan laptops, pero trabajan sobre un escritorio, ¿no? Eso es lo que vamos a lanzar. Pero ahorita este, todavía está corriendo la misma pauta y sigue con el producto anterior. Bien. Bueno. Aquí viene un tema. Listo. Voy aquí completando como puntos. Bien. Promoción. Listo. Marca. Bien. Redes. Estoy viendo. Tienen, me parece que tienen una buena... Me gusta el diseño del logo. Es chévere. Están teniendo una línea corporativa, una imagen corporativa. Están tratando de llevar los colores. Eh, en cuanto a redes. Veo aquí. Que tienen una web. Que no es de ustedes realmente. Está dentro de otra tienda, digamos así. Entiéndonos por ahí, a ver, vamos ¿no? a ver en categorías, ¿qué hay en categorías? No, nada más. No, no, no. Okay. ok. Bueno. ¿Cuál es la idea? La idea es que este es el emprendimiento que me dices que le estás apostando de una u otra forma que es el que, el que más te está conectando ahorita. Bien, tienes otro con el cual estás, digámoslo así, manteniéndote en el momento. ¿Sí? Ajá, ajá. Okay. Primero, es importante enfocarnos en lo que nos gusta, ¿sí? en lo que nos apasiona. Porque de lo contrario, pues no vamos a tener resultados, ¿sí? en absolutamente nada. Cuando nos estamos enfocando y poniendo la energía y la atención en muchas cosas a la vez, eh, realmente no obtenemos un resultado y, y te lo digo desde, de mi, desde mi experiencia he tenido muchos proyectos donde al estar en todos al mismo tiempo pues uno no funciona y otros más que otros y otros que funcionan se podrían potencializar más porque le podríamos poner más empeño y más energía sino que hay un miedo de fondo, ¿sí? de miedo no volver a empezar y ese miedo nuevamente como a reiniciarse y, y reinventarse, ¿sí? entonces es como que eh, y está bien, quiero esto, pero no, pero todavía no me suelten de acá. Es como algo así. Entonces, mira, me gusta la marca, me parece interesante, como el estilo, la verdad no había llegado de como a ese tipo, de, ese tipo de, de, de inmobiliario y todo, me parece muy interesante, chévere. Eh, sin embargo, aquí lo que hay que hacer es construir marca. ¿sí? ¿Por qué? Porque así entra entrada, te digo no compro. ¿Por qué? Porque, si bien me parece interesante, no le veo, o sea, necesito que me den más usabilidad, o sea, más uso. Bueno, ¿cómo puedo utilizar más esto? ¿Sí? Y aparte de ello, eh, que me genere mucha más confianza. Tienen un lindo logo, sí, me gusta, pero no me generan confianza porque están dentro de una plataforma que, que no, digamos, eh, que no, que su perfil, digámoslo así, no está estructurado completamente a diferencia que tuviera en su propia web. Ya, si tuviese su propia web como tal, estructurada con toda la información de ustedes, haciendo conexión a las, a las redes sociales, haciendo conectar sus números de contacto de una forma más directa, y adicional a ello con un catálogo más estructurado, ¿sí? no solamente allí compra ya, y ya enviando a la compra, ¿sí? sino simplemente digamos, una estructura que permita a mí, de una u otra forma, Empezar a fidelizarme con la marca y a conocerlos, ¿sí? igualmente puede que no los utilicen en ese momento, pero sí, dentro de un mes o, o un año, no lo sé, ya, porque igualmente eh, las redes y las, y como tal, las redes en cuanto a tema de contenido es directamente para simplemente hacer una opción ya en el momento que los usuarios nos lo requieran y nos necesiten después de tener un posicionamiento. Lo último que se hace es la publicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la publicidad lo único que va a potencializar es lo que ya tenemos. ¿sí? Si yo llego, fíjate, ponemos acá la publicidad. Bien, hacemos publicidad, pero si las personas que llegan ven una marca que no está completamente estructurada y ¿sí? que no genera completamente confianza, pues simplemente ¿sí? estoy viendo eso 10.000 veces. 10.000, 100.000 veces. ¿verdad? Es decir, estoy mostrando eso a 100.000 personas. Si yo llego y tengo un producto que, no sé cómo ha pasado el caso, algunas empresas que llegan y marcas que piensan que por tener mucho dinero van a poder vender un producto, cosa que no es así, eh, llegan y dicen, John, tenemos tantos, cientos de millones, porque hablan en millones, tantos millones para vender este producto, ¿sí? Y esta marca, y llega uno a mirar la marca y es una marca que no está estructurada, es un producto que no, que no es bueno, ¿sí? Si es un producto malo pues lo que estoy haciendo es mostrarle un producto malo a 10.000, 20.000, mil personas, un millón. No estoy diciendo que tu producto sea malo, estoy poniendo aquí un ejemplo, ¿bien? Entonces, lo mismo va a pasar en el sentido contrario. Si el producto es bueno, si el producto, la marca está estructurada, pues simplemente eso lo que voy a potencializar a un millón y le estoy mostrando eso a uno, dos, millones de personas. ¿Bien? Para que lo podamos comprender y partir de allí. Es que el enfoque finalmente no es la publicidad, ¿sí? El enfoque es directamente la estructura de mi marca, ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente, cuando hablamos de publicidad, hablamos desde simplemente el hecho de decir el nombre. Sí, desde ahí ya estamos hablando de marketing. Si sí, en el momento que te encuentres con alguien en la calle, en un elevador, en un centro comercial, en un club, qué sé yo, y le digas, tengo tal marca, visítanos en Google, busca en Google tal marca o busca en nuestra página web, desde ese momento ya estoy empezando a posicionar. Y desde ese momento la persona está ingresando a un circuito. ¿Sí? Donde va a haber toda una experiencia de marca. Y si en alguno de esos procesos hay un bache, pues simplemente no va a obtener un resultado. Allí se va a perder la comunicación y va a perderse, digamos, que ese contacto. ¿Me hago comprender? Entonces, la idea es poder trabajar más en estructura, ¿sí? Porque finalmente la promoción es simplemente uno de los múltiples factores que hay. Ya, desde el momento de la estructura de marca, de la imagen corporativa, desde el momento del contenido, de que las redes están alineadas ¿Sí? de que haya una web alineada, de que haya un e-commerce alineado, de que haya un sistema CRM o Customer Relationship Management, que es el sistema que nos permite tener las bases de datos, no? Sí, de ello y todo eso se potencializa con la promoción. La promoción hay de muchas formas: el voz a voz o promoción en Facebook, en Instagram, en televisión, en periódico, en radio, en volantes en puntos físicos, en el, en el carro entonces fíjate, son muchos tipos de promoción ¿ya? pero donde nos debemos enfocar es directamente en la misma estructura de la marca ¿ya? En, la, en la propia estructura de la marca, tanto en dos factores lo primero en cuanto a las bases de la marca ¿sí? que nos pueda funcionar y lo segundo las bases como personas ¿sí? porque finalmente aquí entra a jugar mucho el papel del emprendedor de quién está liderando el proyecto ¿Sí? Si el que está liderando el proyecto es una persona que está ansiosa, es una persona que eh, está, digamos que en desespero por un resultado en específico, ¿sí? pues eso simplemente lo que va a hacer es empezar a obstruir el proceso, ¿sí? de una u otra forma energéticamente, porque también se bloquea mentalmente y no le permite conectar con su proyecto o su negocio, identificar ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Sí? Porque cuando lo estamos haciendo queremos hacer de todo y tenerlo todo listo ya y estructurado ya, pero resulta que hay un proceso, hay un paso a paso para poder obtener un mejor resultado y que haya una estructura, ¿Sí? y es lo que yo vengo hablando siempre, que son las bases, ¿Sí? porque es cuando, donde se consolida todo. Sí, en las bases, porque lo contrario es como ponerle peso a una mesa que no tiene, que le hace falta una pata lo que está en, en desnude, así es en el entonces es irnos a las bases eh, ¿qué te recomiendo yo en este caso? que lo primero, que puedas realizar lo que es, eh, no sé si ya hiciste ¿has llegado a hacer la certificación de las bases de emprendedor digitalizado 3.0 de nosotros? no, bien bueno, esa es una, ¿sí? Realizarla. Eso es, eso es gratuito. Es gratuito, eso es directamente de nuestra cadena de educación, de nuestra fundación JJ. Allí, eh, tú puedes buscar en Google, bases de emprendedor digitalizado 3.0. Ingresa una certificación que dura tres horas, ¿sí? Donde en ella vas a poder ver la estructura, las cuatro bases. Fíjate que el propósito, perdón, eh, lo, lo, de, lo de promoción, lo de promoción, es simplemente un punto de un gráfico de una base que es la de marketing uh -huh. ya para que te imagines sí, es solamente uno es un punto ¿no? y es una base son cuatro bases ya hay que tener en cuenta y mantenerse estructurados si sí, mantener estructurado por qué porque esa es a la que nos va a permitir que el proyecto pueda mantenerse sólido, ¿sí? Al principio, al principio va a aparecer de pronto puntos innecesarios, ¿sí? Sin embargo, a largo plazo es cuando vamos a ver el resultado, porque cuando vamos avanzando es como haber dicho, criamos bien un niño, ¿sí? Ya cuando está grande, entonces está bien educado, está estructurado. Yo no puedo, fíjate, no es lo mismo estructurar un negocio con uno, dos, tres personas que estén trabajando. ¿ya? Las bases. A que el negocio crezca a 100, 200 personas, como quiero, como me imagino que tienes en mente, llegar a crecer. ¿sí? Y que cuando estén en esa gran cantidad de personas, tengan que venir a estructurarse todos juntos. O sea, es un caos. Es un caos. Es, o sea, es terrible. Por eso es que las pequeñas empresas, cuando llegan y se consolidan, cuando llegan y se forjan unas bases sólidas, van a poder crecer rápido porque una vez están bien estructuradas, simplemente es cuestión de expansión. Sí, es cuestión de expansión y van creciendo la promoción, el gozador, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque hay un proceso estructurado que me permite tener a mí como cliente una buena experiencia con esa marca. Bien. A diferencia de multinacionales que tienen 10.000, 100.000 colaboradores. O sea, los procesos, estructurar todos esos procesos, un cambio, es muchísimo trabajo y es mucho dinero. ¿ya? Entonces, por eso desde pequeños es que se tienen que estructurar, porque grandes se nos vuelven problemas gigantes, ¿sí? cuando no estamos estructurados en esas bases Bien, entonces, importante realizar como tal, pues, eh, identificar, dentro de entrar a identificar esas bases, porque lo contrario hablar más aquí, pues considero que no serviría, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual necesitamos por lo menos conocer esas bases, allí tú las realizas, vas a tener allí tu certificación, hay un workbook que igual todo eso es gratuito, un PDF que lo descargas y tú no vas a saber qué tienes, qué no tienes, qué te hace falta en qué punto estás de tu emprendimiento, de tu proyecto, ¿bien? Y por otro lado, en cuanto al tema, pues obviamente de bases como personas, eh, como persona, porque a la final el proyecto, el éxito o el fracaso depende directamente de la persona que lo maneja ¿sí? porque el proyecto, el negocio es simplemente un reflejo de lo que tú eres, ¿sí? un reflejo de, de ti como emprendedor ¿sí? y si yo como persona no tengo unas bases sólidas también, pues simplemente voy a estar también a la deriva en muchos aspectos, emocional, física mental, ¿sí? y, y no me va a permitir descubrir en el proceso las habilidades que tengo, ¿sí? las grandes bendiciones que, que tiene este proyecto de una u otra forma para ti, ¿sí? como todos los lo que hay allí detrás. Y pues simplemente van a haber como muchos puntos allí dentro, como si se estuviese perdido de una u otra forma. Me hago entender. Uh -huh. Entonces, esa es la idea y esa es mi invitación, como a que puedas entrar a trabajar en esas bases ¿sí? de entrada en esas bases y la promoción te digo desde nuestro punto de vista como va con, con las bases del emprendedor digitalizado para nosotros la promoción es lo último es lo último o sea de final por qué porque es dinero ya es dinero que se invierte es tiempo y la promoción es prueba y error si ¿sí? ninguna estrategia de marketing ningún marketero, ninguna agencia de marketing, ni la mejor del mundo te va a garantizar ventas, eso tenlo, o sea eso, sácate eso de la cabeza ¿sí? que es que la agencia no sé qué hizo, pues que no o sea, realmente es un engranaje, porque igualmente la agencia no, lo que va a hacer es potencializar lo que ya tenemos ¿sí? y esto lo que ya tenemos se potencializa con lo otro, entonces fíjate es un engranaje, ¿sí? O sea, no es mirar hacia afuera, sino es mirar hacia adentro de nosotros. Sí, porque es entrar a, a determinar bien. O sea, si me están viendo ejemplo, que sean, que sean 100 clics o, o 100 personas que ingresaron a tu pango, porque esas personas no se interesaron o ni siquiera llenaron llenar un formulario. La campaña se mostró, se cumplió de una u otra forma. Sí, pero hubo algo en la atención, en el tiempo de respuesta en el contenido, eh, algo de la estructura misma de la marca que hizo que no se obtuviera el resultado. Entonces, fíjate, si seguimos haciendo prueba y error, cuando también aquí ni siquiera apenas estamos haciendo prueba y error, pues entonces, ¿qué resultados podemos esperar? Prueba y errores. Así de sencillo. ¿sí? Éxitos claro. o fracasos dentro de, como, como suertes, digámoslo así, dentro del mismo proceso. Y está bien, está perfecto porque igual ese, ese paso a paso y ese aprendizaje y mi invitación a todos los emprendedores es empresa que tengan un registro de todos los procesos que van haciendo en su, en su empresa, su proyecto, desde que nace, el nombre, cómo nació eh, qué hicieron hoy entonces hoy hice una campaña así al día siguiente, hoy me reuní con mi ad, era una consultoría así hablamos de, tocamos puntos el día siguiente abrimos una cuenta bancaria para la empresa en fin, lleva como toda esa historia clínica y ese paso a paso para que tú, en el tiempo, puedas irte estructurando, ¿sí? Y en un momento ya tengas una estructura sólida de cómo funcionó desde el principio la empresa, qué cosas funcionaron y qué no. Resulta que hay cosas también de que pueden funcionar ahora, pero a futuro no. O pueden haber cosas que eh, no funcionan ahora, pero a futuro sí. Porque es que es directamente donde las apliquemos. Ya, entonces es importante tenerlo en cuenta. Eh, y trabajarle mucho a la marca. De entrada, recomendación, trabajar es la marca porque en marketing, el primer punto es la marca. La marca empieza desde el nombre. ¿sí? Desde el nombre, el logo, manual de marca. Tengo un manual de marca, una corporativa, una comunicación y ¿sí? Que haya una estructura. Empezar desde allí porque para yo hacer contenido en redes, ¿en qué me baso? En la marca. ¿En cuál es la identidad de la marca? Para hacer una web, ¿en qué me baso? En la marca. En los colores, en la tipografía, en la marca en sí. Para hacer un sistema CRM, atender a mis clientes, ¿cómo los atiendo? De acuerdo a mi marca. ¿Sí? A cómo mi marca me dice que atiende y que es mi comunicación con ellos. De acuerdo a la promoción con que lo hacemos. Con la marca. Entonces, es un engranaje. ¿Sí? Es un engranaje. Entonces, a veces ponemos la atención en, en cosas que. No son importantes en el momento, ¿sí? sino que simplemente son urgentes por nuestra urgencia de generar ventas. ¿Ya? Sí. ¿Por qué te ríes? porque es verdad. Es que así funcionan todos los negocios, ¿no? A sí, veces, por supuesto. Eh, cuando somos. Este, y, y bueno, sí es así, porque cuando tú emprendes, obviamente, este, para ti, el eh, vender, o sea, tener que quieres. Es, este, es importante, ¿no? Porque sí. si no, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo Por funciona? Claro. Eh, en nuestro caso, este, sí es importante, o sea, sí nos enfocamos mucho en la venta porque nosotros no tenemos personal que pagamos todas las semanas. Entonces, este, sí o sí tiene que, que, que generar este ingreso. ¿no? Por supuesto. O sea, sí se sí vende, O sea, el producto bueno, es bueno, es muy bonito. Eh, es de primera están ellos están atrás es un standing desk okay. este es un stand -in. este el producto es muy bonito tiene muy buen acabado o sea cuidamos muchos aspectos y y la gente de hecho nos felicita piensa que son productos importados y no son productos importados todo el mundo piensa que es producto importado y mucha gente lo dice no pero no o sea lo hacemos aquí este, y sí, cuidamos mucho la marca, nuestro tiempo de atención, respuesta al cliente, es a uno, o sea, le damos soporte al cliente, le damos garantía, pero los clientes no se quejan, no hay que dejar en ese punto, ¿no? No hay que, o sea, pero como parte de la estructura sí, o sea, sí, sí, sí, ahí sí, o sea, tenemos, tenemos, algunos, tenemos algunos huecos ahí que, que tenemos que, que trabajar en ellos, que tenemos que trabajar y sí, somos conscientes. Pero han dicho una cosa que... Que, que me ha gustado <risa> que, que a veces que las empresas ¿no? funcionan de acuerdo también, que el estado mínimo de la persona que lo dirige tiene mucho precio. Y eso sí, o sea, totalmente de acuerdo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque, porque sí, o sea, como tú dices, ¿no? Pero, sobre, mi hijo tiene 22 años. Tiene 22 años, entonces. Este... Y bueno, tiene sus temas también, ¿no? Tiene unos temas de. <risa> De, de, de de Entonces, mira, sí. dale el libro. Puedo morir sí. mañana. El libro, pues, yo te Instagram. a mí me gusta el papel, no me gusta leer. Sí. No me gusta leer la computadora porque tiene... Me... Ah, pero lo puedes pedir por Amazon, te llega a tu casa. Sí, pero no, no importa. En cualquier parte, está en 157 países, te llega a tu casa. Sí, te llega a tu ah, casa sin problema. Tú lo pides, entras a Amazon eh, y ahí tú lo pones tu dirección normal y él te llega. Entonces, se demora obviamente un par de semanas en llegarte, pero te llega a tu casa. Sí, porque yo quiero que, o sea, a mi hijo le o sea, me gusta, le gusta la vida. ¿sabes? Pero bueno, es, también es, es, es, es prácticamente adolescente. Como que tiene 22 años, ¿no? Y, y él hace eso, y también tiene este otro trabajo que hace experiencia. Y él, por este, ejemplo, ya está haciendo su experiencia porque él trabajó con Airbnb y eso empezó, era una, un trabajo que, él, sí. ¿no? que no tenía antes de que empiece la pandemia, porque este emprendimiento se creó en la plena pandemia. Entonces, este, y ahora se está reactivando otra vez todo lo que es en la, en la parte turismo en Perú. Entonces a él le va súper bien, o sea, él como que, es, es, es, es, es como que le encanta hacer eso, a él le gusta, a él le gusta hacer eso, y él es feliz, él, él es feliz estando con las personas, la si atención él le encanta, es, eh, cosas, pero para la parte estructural un poco le cuesta porque como tú dices, no eres joven eres y sí, o sea, sí, o sea, yo sí se nota, ¿sí? ¿Y tú? Y hablando de ti. Hablando de mí. Porque pues, <ríe> para hablar de tu hijo tendría que traerme <ríe> <a> una consultoría. <ríe> eh, mira, en mi caso, yo estoy termina, O sea, yo terminé una certificación de coaching. En realidad a mí me gusta el, el, el Como que mi proyecto mi de vida, este, mi propósito de vida es. Eh, yo quiero enfocarme a. Al me, me gusta, me gusta, me, me gusta porque de hecho yo he tenido una, este bueno, tengo una, como que, he, he pasado muchas cosas en mi vida, muchas cosas y, y gracias a Dios he podido superarlo y, y, y, y de hecho me gustaría compartir eso con muchas personas, sobre todo con mujeres que que de pronto vienen de una situación o están pasando una situación como la que yo he pasado, varias, de hecho. Y, y eso es prácticamente, o sea, Mi enfoque es, es eso como un proyecto personal mío, que es lo que yo quiero hacer. Y, y mi otro proyecto sí. es el, mismo, ¿no? en el desarrollo de mi marca. Ahí yo, este es, eso es mío, mío. O sea, eso este es lo que yo quiero. Y, y, y ya estoy trabajando en eso obviamente eh, ya terminado la certificación de coaching, como coaching yo ya terminado la certificación este, ahora estoy haciendo el tiempo de MISE, que es de Mauricio que también o sea, ya prácticamente terminó y ahora estoy en un curso de, de comunicación porque ya tengo un tema que a mí me cuesta un poco estructurar las cosas en la parte de la comunicación, de cómo comunicar. Entonces, eso era que es algo que yo, o sea, sí lo tengo que, que aprender y ahorita estoy estoy dando un curso pequeño, de de, de ocho semanas, pero es lo que me toca ahora, ¿no? O sea, tengo que aprender, estoy como que haciendo paso por paso para poder eh, hacer finalmente lo que yo quiero, ¿no? Sí, yes. Y eso, ese es mi enfoque. Genial, me parece maravilloso y siento que vas por buen camino, vas por buen camino. Eh, igual, en el mismo proceso se va perfeccionando, ¿sí? Eh, importante que todo ese, digamos que esas ideas y todo lo que se genera aquí en nuestra cabeza, simplemente sea como una intención, ¿Ya? pero realmente que logremos tomar las decisiones y que vamos encontrando el enfoque desde aquí, lo que nos apasiona realmente, ¿sí? Porque a la final, mira, o sea, nada, nada es seguro, ¿sí? ningún proyecto, nada, absolutamente nada, eh, ninguna economía, no sabemos qué pueda suceder, pero lo importante es que todo lo que hagamos lo, hago, lo hagamos simplemente con pasión, porque ese es el que nos va a mantener vivos y en él, ¿sí? en el proceso, y tener claras las intenciones, no enfocarnos en esas pequeñas metas, en esas pequeñas metas, eh, directamente en el, en el resultado final. ¿Cuál es nuestro, el resultado que deseamos tener en nuestra vida? ¿Ya? ¿Cuál es ese resultado final? Eh, y a empezar de ir y construir tomando las decisiones en el presente sí porque el presente es que empezamos a, digamos que abrir el camino hacia ese futuro que deseamos, ¿Sí? pero es un engranaje y todo se vuelve a nosotros, sí porque lo que sea que estemos viviendo afuera es simplemente el reflejo de lo que somos ¿Sí? bueno, ya lo sabes ya entonces enfoca Bien. todo, toda la energía en ti en mejorarte a ti como mujer, como persona, como ser, y mantener esa intención clara, simplemente la intención, no la necesidad de salir, ya irlo a hacer. No, porque igualmente las cosas no llegan cuando uno quiere, sino cuando se está preparado. Y todo esto hace parte de esa preparación y hace parte de ese proceso. si ¿sí? hace parte de ese perfeccionamiento a que puedas llegar al punto que ni siquiera te lo esperas. En el, menor, en, el menos, en, en el momento que menos lo esperas, te llega. ¿sí? Y, y te vas a dar cuenta porque no sé si te ha pasado o cuando tienes de pronto alguna intención, un ejemplo, hacer algún viaje eh, o qué sé yo, tener algo. ¿sí? Y que tú llegas y pusiste en un momento una intención así como muy fuerte, un deseo de obtenerlo, que te olvidó. Y al pasar el tiempo, ¡fa! te aparece tal como lo habías deseado. En un momento. ¿Te ha llegado a suceder? Sí. Bueno, sí. Mira, ese es el poder de la intuición. Es el poder de el simplemente crear. Porque eh, cuando uno está todo el tiempo como tratando de, de, de tener, agarrarlo, de agarrarlo, de agarrar y eso, y de pedirlo como a, para agarrarlo y atraerlo, realmente lo que estamos haciendo es simplemente alejándolo. No lo estamos acercando, simplemente alejándolo. Sí, simplemente alejándolo. Porque cuando eh, tú tienes clara la intención y el punto de, de final a donde quieres llegar, pues simplemente vas disfrutando el viaje. ¿sí? Y en el momento vas a llegar allí. ¿sí? Y en ese justo momento llegas al punto deseado. ¿sí? Y de la mejor forma que ni siquiera te, te hubieses llegado a imaginar de que hubiese podido suceder. Entonces, allí entra otro punto a trabajar con nosotros. Y es el permitirnos soltar y comprender de que lo que deseamos puede suceder de muchas formas. De muchas formas. No simplemente la que está acá. Porque esta es simplemente un bla, bla, bla. Así es sencillo. Es un bla, bla, bla. Obviamente le decimos, bueno, ¿usted cómo, usted cómo cree que puede lograr obtener X objetivo? Le preguntamos a esta. Bien, listo, súper. Gracias por tu opinión. Y ahí venimos, nos estamos con nosotros, simplemente poner la intención allí de que nos vayan, digamos, guiando en el proceso, lo que crea, en lo que creas, en ¿sí? la energía, Dios, el universo, el todo, el chopa, bueno, en qué sé yo, no me interesa, ¿sí? yo no soy de ninguna religión, somos lo mismo, somos todos igual, lo mismo, entonces, sea eso lo que decía, Va de una u otra forma a materializar lo que tú quieres lo que tú deseas, ¿sí? pero es lo mismo que es como alguien, supongamos, alguien te debe dinero, alguien te debe dinero y, y estás desesperado, desesperada, llamando, llamando, reclamando tu dinero y no te lo paga, y no te lo paga. Pero llega un momento, en es, allí viene una certeza de tener esa certeza de que te va a materializar tarde que temprano. Y simplemente confiar en ello, ¿sí? Y dejar, ¿sí? Que en su momento llegará, llega en el momento indicado, ¿sí? El día siguiente ya te dice, mira, ya te deposité, te dan 24 horas. En ese, ese estado, esa sensación de certeza que se genera allí, saber que ah, bueno, 24 horas voy a tener dinero en mi banco, esa es la certeza que debes mantener para todos creo que has suspirado allí, has tomado ese... Entonces, es esa, esa sensación, esa, esa emoción es la que debemos mantener para lo que deseamos. Dar la lista de esos objetivos, de esas cosas, el para qué, por qué lo queremos, ¿sí? llenándonos a lo profundo, no tratando de llenar vacíos, ni mucho menos, ¿sí? y, y, y tampoco con miedo, ¿sí? porque el miedo no nos ayuda. ¿Sí? simplemente disfrutar el proceso analizar qué estoy haciendo ahorita, qué puedo hacer que me contribuya a ese, a ese propósito, a ese objetivo porque igualmente no es que no voy a hacer nada no, es cuestión de tener clara la intención y de lo que yo esté haciendo hoy sea en pro de esa intención ¿Sí? sea en pro de esa intención Y ¿Sí? ¿Sí? ejemplo ¿sí? La, el preparar comida, la cena, el almuerzo, qué sé yo. La intención es ya hacer el final, sí, de sentarse a almorzar. Pero yo no estoy directamente preocupado por el, por el proceso en sí. Sí, simplemente el proceso va fluyendo. Se va dando y ya queda final el resultado. ¿Sí? Entonces piensa en lo siguiente. En todos esos momentos ¿qué ¿sí has logrado materializar esas cosas que en algún momento pensaste y que se dieron así esporádicamente en tu vida. ¿Logras identificar un momento? ¿Logras identificar algún, algunos momentos? Bien, listo. Excelente. Entonces, como tú ya lo has vivido, tu cabeza ya lo ha vivido, entonces, ¿qué tengo que decirle a mi cabeza? Ya lo he hecho antes. Ya lo he hecho antes. Ya he materializado eso antes. Ya he pasado por esa antes. No, ya he atravesado esto antes. Entonces el cerebro te va a decir, ah, ok, correcto, sí, es cierto, ya lo he hecho antes, entonces me relajo, me relajo, sí. bien, me relajo, si nunca lo has hecho, si nunca lo has hecho, entonces puedo hacerlo, sí, lo voy a poder hacer, y haces tus primeros pasos, haces tus primeros pasos, ya lo he hecho antes, puedo volver a empezar, son bajos, son puntos como seres humanos, ¿por qué? Hoy pueden ser los estantería, los, los stands o, lo, o, la, o la esta de, de productos inmobiliarios. La marca que tal que mañana cambie a ser eh, venta de, de productividad inmueble, de raíz, quién quita que pase a vender agua embotellada o quién quita que pase a vender otro tipo de cosas. O sea, no sabemos qué va a pasar. No sabemos. Porque sea, Igual todo el tiempo va evolucionando. Esto va cambiando. Exacto. No. no nos podemos aferrar a nada. Es, es como quien dice que hay. Alguien tiene que ser así, de la misma forma toda la vida. No. Podemos nada ser. Para no. Por supuesto. Nada para siempre. O sea, todo evolucionando y es un engranaje porque eso te va incorporando a otra cosa. A algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y es cuando cambia. Sí, las pasiones también pueden cambiar. Yo te puedo apasionar a tocar, tocar el piano, pero mañana te va a apasionar otra cosa. Tocar la guitarra, o tirar la carta, o sea, todo puede cambiar. Sí, pero a veces la sociedad ha dicho, no, es que tienes y es más, los niños preguntan a los niños ¿qué quieres ser cuando graben? los pues empiezan como a condicionar, ¿no? Entonces no, o sea, es sean lo que quieran ser en el momento que quieran serlo y quieran sentirlo y así, punto. Tal cual. Bien, porque igual vamos muy bien. ¿Qué preguntas tienes, Daisy? Bueno, este... A ver, preguntas. Mm. Por ejemplo, me gustaría, o sea, es como que, no sé si, este, por ejemplo, en, el... en, en el... pensando que en, en, en, proyecto que, que, que comenté... Es este, justo ahorita que me estabas hablando en la última parte. Estaba pensando <risa> un segundo. Y, y creo que puedo empezar a. a o sea, quiero ver lo que me dicen las bases del emprendedor digital. Quiero entrar a verlo. Y quiero. Este, me, me, me pregunto ¿qué te pregunto: este, ¿sería una forma de, de poder empezar? O sea, yo creo que, que sí, pero. Pero es el experto, este, o sea, viendo eso y empezando de repente, primero, como tú dices, ¿no? De repente, hacer la marca, o sea, simplemente la marca de escritura, estructura, ¿no? De repente, es, es que ahí viene el punto, vea. Cuando estamos haciendo las bases, las bases de emprendedor digitalizado 3.0, es, eso aplica para todo tipo de proyectos: marca personal, negocio, multinacional, la, la aerolínea. La de vuelos, la de inmobiliaria, la de ropa, el del champú, el, el de los, la comida rápida, la esquina, el de la tienda, el de mercado, el de la multinacional, para todos, porque son bases. Entonces ah. se van a servir para, si quieres hacer una marca personal, uh -huh. si quieres irte eh, con estos proyectos, si quieres irte con este otro, o con este otro, o con este otro, va a ser la misma estructura, porque allí está el ciclo, es lo que le permite a esa marca potencializarse, ¿sí? Empezamos es por marca, entonces eh, a veces tenemos el caso de algunas empresas, que son empresas grandes, eh, que tienen eh, grandes líderes, y mucho dinero por medio, como ejemplo tequileras o empresas de este tipo de licor, que se enfocan de en tan solamente el producto, ¿sí? Ya está bien, está perfecto, pero eso es de puertas hacia adentro, ¿sí? el producto es de puertas hacia adentro, pero de puertas hacia afuera es como nos ven. ¿sí? Y es donde tenemos que trabajar. Entonces, eh, las bases de emprendedor digitalizado te va a funcionar bastante eh, en este proceso y, y es perfecto. Una vez se realice, pues, nos podemos volver ya a sentar y decir, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué? Es más, de ahí, en ese mismo proceso, pues, ya tú decides con cuál marca te quieres quedar, si vas a trabajar con una sola, o con dos, o con, la, o con tres marcas, bueno, qué sé yo, pero igual puedes ir apalancándolas, ¿sí? Las puedes ir apalancando, no hay problema, ¿sí? quiere decir que las vas a trabajar todas inmediatamente, pero si las vas apalancando y vas creando estructura entre todas de una u otra forma. Claro, o sea, la idea es esa. Lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, mi hija me dice, mamá, enfócate en, en una suerte digo, sí, ok, pero. O sea, yo prácticamente en alta casi no hago mucho, pero sí en, en, en mi en de decir, sí, sí hago todo porque, o sea, eso me permite a mí, eh, por el momento, este para mis cosas, mis gastos y, y cosas que estoy haciendo, ¿no? Y de paso que este, también estoy estudiando como un ciclo de vida, este, es otro, ¿no? O sea, yo quiero eh, eh, todo tiene un proceso para crear nada personal, ¿no? Y, y yo estoy, este, haciendo el proceso, ¿no? yo estoy en la preparación, o sea, ya, ya sé lo que significa el hacer coaching y eso no significa que yo, o sea, ya me certifique ya, hay mucho para aprender mucho para estudiar, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir aprendiendo más. Pero al margen de eso, por lo menos para poder empezar mi marca personal, este, yo lo tengo clarísimo, que tengo que aprender a comunicar. Y para poder comunicar bien, tengo que aprenderme la estructura de la comunicación, ¿no? O sea, por lo menos para poder hacer un contenido, un video, tipo, que saber cómo empiezo y cómo termino, ¿no? Porque eso es lo que a mí, por ejemplo, este siempre he creído que yo tenía ese problema, ¿no? Porque me faltaba escritura, me faltaba escritura. Entonces, como que no sabía cómo empiezo y dónde acabo. Porque tenía el mundo esto de que me pierdo siempre en la cocina. Me pido hablando de una cosa y termino hablando de otra. Entonces, es un tema que yo... Este, eh, ahorita te estoy, eh, o sea, te estoy llevando, ¿no? estoy aprendiendo un poco a hacer eso, para poder dar un siguiente paso. Mira, no te, no es necesario ser perfecto, sino en el proceso. No se necesita la, la perfección. No sí. No, no se necesita la perfección, eh, porque a la final cuando vamos como todo el tiempo perfeccionando y queremos como que todo sea, salga perfecto, no... no lo hacemos, ¿sí? Porque no vamos a quedar perfeccionando, porque empezando no hay nada perfecto. sí Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Bien? Eh, es cuestión de empezar, ¿sí? De ir estructurando en el camino, ¿ya? Es de ir estructurando en el camino, en el proceso. Eh, es como salir a conducir un carro ¿sí? es como ya pensar en yo me voy de aquí a tal lugar y ya sé por dónde me voy a meter cuántos minutos voy a tomar cuántos grados voy a girar a la izquierda cuánto a la derecha no, o sea, no lo sabemos ni siquiera sabemos si vamos a llegar realmente al destino pero pues hay que salir y bueno, empezar a hacer vamos, ¿sí? en el proceso ya es, eh, es eh, cargar, disparar y apuntar en el proceso ya es básicamente o sea, si alguien nos está atacando ya, que en este caso es como el tiempo y lo que está pasando igual va pasando el tiempo ¿sí? o sea no regresa y eso tampoco es para presionarnos ¿sí? sino que es para fluir es para fluir y accionar ¿sí? en el proceso eh, pero igual va pasando entonces lo que hay que hacer es simplemente si alguien viene a atacarnos nos van a disparar qué sé yo pues no te vas a quedar esperando a ver en qué momento tú con tu arma le puedes dar en la cabeza no, no pues empiezas a disparar a lo loco y mira a ver cuál le pega sí no sea cuál pega ya pero ya, hay que perfeccionarlo en el proceso porque es un proceso sí porque no hay nada perfecto o sea quién dice que la comunicación que tal que no termines comunicando y no tengas que hacerlo Sí, no lo sabemos, sino que vas a descubrirlo directamente en el proceso. El error que cometemos es de querer tener todo listo y es que no, o sea, hay que empezar a perfeccionarlo y en el momento que necesitamos las herramientas, acudimos a ello. Buscamos, si llega un punto en el que necesito, qué sé yo, estudiar X actividad o X proyecto o sobre X materia o sobre X lo que sea, pues entro e indago en el momento que necesite aplicarlo, ¿sí? Y es más, va a ser más efectivo porque entro lo estudio y lo aplico inmediatamente, ¿sí? Pero si solamente lo estoy estudiando por mera hipótesis, por mero es lo que creo, lo que cree esta, que no, realmente no sabe nada, porque creemos, no sabemos nada, aquí en esta cabeza no hay nada, de, bueno, hay información, pero si nos ponemos a comparar con la magnitud de información que hay en el mundo, no, o sea, ni siquiera alcanza a contar, pues, y sí, ni siquiera alcanza, porque es un diminuto, digámoslo así, un porcentaje. Pone tú el ciento. de lo que realmente sabemos. ¿sí? Entonces, es muy poco, ya. Eh, hace poquito eh, tenía alguien que me dijo, me dijo: John, pero es que, ¿cómo hago si esta persona es la perfecta para mi vida? esta persona es la correcta para mi vida, si, si en verdad es, es el amor de mi vida y es la perfecta, es la persona idónea. Entonces pues yo le dije, pues sencillo, voy a conocer más de 7 mil millones de personas y vienes y me dices cuál de todas, cuál de todas es la perfecta para ti. Tendrás que conocerlos a todos para poder saber. Así es que ya quedó. Pues sí, es que no hay más, o sea, son más de 7 mil millones de personas. Ya conociste los 7 mil millones de personas para saber que esta persona es la correcta en la vida, no lo sabes. O sea, no. Si no, hay que dejarnos llevar aquí, ir fluyendo. Y ¿sí? lo que sintamos realmente. Si sentimos que por aquí no es, pues simplemente callar esta, que diga, sí, dale, dale, que no. O sea, porque a veces tomamos malas decisiones por la falta de coherencia. Sí, entonces no accionamos. Esta dice, perfecciona, te hace falta esto, te hace falta, pero es que no nos hace falta nada. ¿Qué tenemos? Si no tenemos, no tenemos nada para perder. Sí, es cierto. Entonces. Sí, ya, yo estoy, este. Y lo no, que tú dices, pues, también no o sea, son. Eso es correcto, ¿no? ¿no? Eh, en mi caso eh, yo tenía un miedo tremendo de hecho de hacer los videos por ejemplo no okay. y yo, pues, eh, o sea, es es una es, es perder el mi miedo porque no el miedo siempre está ¿no? el miedo siempre está pero tú decides si te quedas ahí o, o das el paso mira y tampoco es ni fuerza porque en ningún proceso la fuerza funciona si la fuerza realmente no funciona Sí, la fuerza en algunas ocasiones para X cosas, pero en sí fuerza no tenemos, no necesitamos fuerza, necesitamos de valentía, eso es lo que necesitamos, no fuerza sino valentía, ¿sí? Porque tú puedes ser muy fuerte, pero antes el, la, la fuerza te hiere, te hiere, porque tú estás siendo fuerte a un proceso, a una situación, lo que hay que hacer es simplemente tener valentía de enfrentar esa situación, de a tomar esa acción y esa decisión, ¿sí? Porque la fuerza... Simplemente lo que haces es fuerza, forzar, ¿sí? Y no, y no funciona, es tener valentía. ¿sí? Entonces, es entrar a tener la valentía de hacerlo. Y aprende las bases, las bases de lo que vayas a hacer, sea de emprendimiento, sea de vida, sea de cocina, sea de conducción de carro, sea de lectura, de lo que sea. Aprende las bases, que la experiencia... En el proceso en la que te va a permitir potencializar, sí, esa es la que te va a permitir, ya, porque tú aprendiste a leer a partir de que primero las bases y después de que tenías las bases ya esas las aplicaste y experiencia y leíste más y leíste más y leíste más páginas y más páginas eso fue perfeccionando la lectura y fue perfeccionando perfeccionando el camino es la experiencia ¿Sí? puede ser muy buena en una cosa, el 100% de una cosa, pero puede ser tener muchas bases de muchas otras cosas, de muchas otras cosas. Y tú no necesitas ser el 100%, tener el 100% de la información de las otras cosas, porque no las vas a utilizar todo el tiempo. Pero en el momento que vayas a utilizarlo, tengas la base, va a ser más que suficiente. Y ahí vas a ganar experiencia. Entonces, en tu caso, con el tema de los videos, ya tú estás tomando experiencia, no es simple hecho. estar que aquí en esta, en esta sesión, estas experiencias, que estás en la cámara, te estás expresando y, y a partir, o sea, yo puedo llevar bien contigo la sesión donde no, no, no, o sea, ha fluido normal, entonces, no entiendo el que digas que te pierdes, cosas así, es también el fluir, de, no hay una estructura, no tiene que ser todo cuadriculado, así es, y no, fluir directamente en el proceso, Okay, Plenty. okay, este, voy, a, voy a tomar este... El, el, ¿Dónde lo dónde, dónde encuentras? Google. Igualmente ahorita el equipo te envía también un enlace para que puedas acceder a él. Pero Google, tú pones en Google, bases de emprendedor digitalizado 3.0JJ. Así. Inmediatamente ahí, que tú salgas, ingresas, te registras a la academia, educación. Y empiezas la certificación, en el caso del libro, en Amazon, o también con el equipo directamente allí, en eh, la página que es Puedo morir mañana.com Ahí también el equipo llega y te ayuda con el proceso, te explica y te guía, y para que llegue a te pase el libro, eh, y así. Y también para las próximas sesiones, todos nos podemos sentar y entrar en cómo va el avance. Eh, pero siento que hay que empezar es en bases, ¿sí? en las bases fortalecerlas y ya de ahí para allá, eso nos va a ir potencializando porque ya vamos sabiendo hacia dónde va, ¿sí? Y en el momento que te sientas perdida, en el momento que te sientas como que, bueno, ¿qué, qué hago? Como que avanzaste, como que te alejaste de, de como el propósito, te perdiste, pues regreso a las bases, ¿por qué empecé? ¿Por dónde empecé? Porque ese es el que me va a permitir volver a empezar. Pero no va a empezar desde cero completamente, voy a empezar con mucha más potencia. Porque ya tengo la experiencia, ya tengo el proceso, tengo la estructura. ¿Sí? Entonces, es tener en cuenta eso. Es igual todavía no es lineal. Si fuese lineal, estaríamos muertos. Sí. Sí, eso sí, es ¿Otra cierto. ¿Otra pregunta? Este, sí, quería preguntarte. Este, ¿Sabes qué? A mí me gustaría... Eh, bueno, yo soy. Mira, yo yo también un montón, porque yo te sigo, Y justo un día, yo le pasé uno de sus videos a mi hijo. Entonces, eh, a mí me gustaría que, que mi hijo, o eh, sea, entre porque yo le no mandé un enlace, o sea, algo, pusiste algo con en esto, entonces le dije, George, como que sigue, sigue, yo, o y él es este, <risas> Bueno, como él está con sus cosas, no dijo nada, pero quiero sugerirle, porque esto está en el grupo que nosotros estamos, pues está, no, es, es X, no, pero este, quiero sugerirle este, me gustaría que, que hable contigo. Okay. ¿Eso sería posible? Sí, por supuesto. Le compartes allí eh, que escriba al, al, a la persona que te ayudó con esa sesión uh -huh. Uh -huh. y por supuesto voy a estar ahí con ellos hablas y cuadras para que a través de la fundación también nos sentemos y bueno, miremos a ver qué, qué podemos hablar con él. Sí, a mí me gustaría que él este, ya cuando sí, ojalá se anime este, ya eh, vas a conocerlo y porque o sea, yo como mamá de hecho le ayudo todo pero le digo cosas, pero no es lo mismo no es lo mismo que él sentirse cómodamente en quienes con otras personas que no sean entonces, este, y, y. sí, como todas las personas, obviamente tenemos procesos de las cosas. Y, y cada quien tiene, pues, este. Un, es una vida totalmente distinta. Así es, todos tenemos un, un proceso completamente diferente. Yo... Todos tenemos sí, un proceso diferente, entiendo. Entiendo porque, fíjate, eh. Todos están en un mundo completamente diferente. Al final, él no es ni tu hijo. Te voy a decir así: él no es ni tu hijo. ¿Sí? No lo es. <ríe> no lo es. Es simplemente una persona más. ¿Ya? Que salió a través de ti, pero son individuos completamente diferentes. ¿Sí? Exacto. Eh, y bueno, yo voy a estar encantado de, de poderle ayudar lo que pueda ayudarle. Y bueno, igual, todos somos unos espejos. Yo siempre digo. Yo estoy hablando aquí contigo y realmente me estoy hablando a mí mismo. O sea, porque lo que yo diga, me lo estoy diciendo es a mí. Porque para yo podértelo decir, a la primera persona que tuvo que habérselo dicho es a mi cabeza misma, diciendo esas palabras aquí para poder que salieran. Entonces, cuando, lo mismo pasa cuando, con todo lo demás, con lo bueno lo, lo mal, ¿sí? o lo malo, o lo negativo. Dame un número del 1, bueno, dame un número al 133. ¿Del 0 al 133? Ya te dedico. Sí, dame un número. Del, sí, del 7 al, al 133. ¿Cuál? 7. Al 7. Sí. <risa> bueno, pues mira, ese es el 7, justo es el prólogo. Entonces, bueno, les voy a, te voy a leer el prólogo. Sí, yeah. página 7. Okay. Yeah. Bueno. <risa> Hola, soy John Hader, empresario y autor de este libro titulado Puedo morir mañana: Las bases del éxito que se encuentra en todo el mundo. Ya aparecimos en el radar de entre los 100 más vendidos en su categoría en Amazon. Hoy te lo traigo a ti, ya que tú eres parte de una u otra forma de mi vida. Bien sea porque eres familia, porque nos conocimos en algún momento, trabajas en alguna de nuestras empresas, del grupo empresarial JJ, eres uno de nuestros clientes, seguidores, haces parte de alguna de las comunidades apoyadas por mí, nos conocimos en algún momento, casualmente, o tal vez sea o haya sido tu cliente. De cualquier forma, te hablo hoy a ti. Este libro fue escrito con mucho amor. Espero lo disfrutes y juntos hagamos una transformación en nuestras vidas para así ayudar a que el mundo sea mucho mejor. Para ayudar al mundo, primero debemos ayudarnos a nosotros mismos. Te amo porque me amo y amo a la humanidad. Y por eso creo que el universo puso en mis manos esta gran obra. Porque en el momento que le hablé a mi equipo sobre este proyecto, les prohibí una sola cosa. Hacerlo sin amor. Tú, más que nadie, sabe que las cosas que hacemos sin amor no dan frutos. Así que este libro es un fruto de muchísimo amor. Sé que busca respuestas a muchas cosas que suceden en nuestra vida. A situaciones que cambian la vida de la noche a la mañana y un sinfín de cosas que nos atormentan en ocasiones. Pero también sé que has vivido cosas que te trajeron hoy estar hablando conmigo. En esta corta carta que estoy sentado viendo la carretera en la terraza de mi casa al lado del mar, sé que puedo morir mañana. Y si muero mañana, ¿qué sentido tendría la forma en la que vivo hoy? Sé que el éxito es diferente para todo el mundo, pero necesitamos las bases de una mesa para poder poner lo que estamos allí. Y estas... Son esas bases que mi experiencia me ha enseñado a través de muchos momentos altos y bajos. Nadie es perfecto. Y este es un llamado a ver en nosotros lo imperfectos y a la vez extraordinariamente perfectos. Es muy poco, oh. Daisy. Así que atrévete de ir conmigo en este viaje. Tendremos un libro así, así como lo estás leyendo donde hablaré contigo cara a cara, buscando juntos un camino hacia tu propio éxito. Nada es casualidad y esto tampoco lo es. Date la oportunidad de ingresar nueva información a tu cabeza, de muchísimo valor para la humanidad. Como lo dijo mi editor cuando le pregunté, ¿cómo te pareció el libro?,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 Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno. Hay de emociones <risa> en los libros. Para yo vi que estuviera escuchando un libro, wow, me emocioné. Lindo. Qué, qué bonito que, que hayas hecho tu libro y como tú dices, que nada, nada, nada mejor que hacerlo desde el corazón, desde el amor. Porque sin amor, nada somos. Literalmente nada somos. En esta vida nada somos. Si no hay amor no existe nada. Nada. Nada se puede hacer sin amor. Oh, sí. Y el amor todo puede. Con, el, con el amor todo puede lograr, todo puedes ser, todo puede conseguir. Y sin amor, nada. Bueno. Y es una palabra clave que tú tienes en tu vida. Y, y siempre te escucho decir: que da y dar. Das, y a veces tú lo tienes más de lo que das, porque eso es, eso es simplemente. Es como una ley de la vida, ¿no? Lo que das te regresa y a veces te regresa. Y si tú lo das con amor, porque eso es el amor, ese es el efecto del amor, es el multiplicador. Creo yo. Es un multiplicador. Y eso es lo bonito que hace. Yo te felicito, te felicito, te felicito verdad. Muchas gracias, mi querida Daisy. Pues mira, yo también te felicito por estar aquí. Acepto y recibo con muchísimo amor esas palabras. Me alegra ver. Tu cara de inicio a fin, como veo ahí como un cambio en, ener un cambio en, e en energía, en vibración, como, como un cambio. No sé, no sé, tú misma lo sabrás, qué pasó, qué, qué sucedió en este proceso. Eh, y, pero lo que sé es que empezaste hablando de un proyecto y terminaste sintiendo otro. Eso es lo que... Lo que Sí, okay. me he dado cuenta de grandes cosas. ¿no? Lo que pasa es que, que tú sabes que, o sea, uno puede estudiar y uno puede saber todo y puedes ser de grandes personas, pero es necesario tener con quién hablar, ¿no? Un mentor, un coach, un amigo, pero alguien que te entienda que y que hable a veces tu mismo idioma, ¿no? Porque... Y, y es bonito, y a mí me gusta hablar de negocios, a mí me gusta hablar de, de todas esas cosas, esas son las cosas que a mí me apasionan. Toda mi vida he trabajado, yo he trabajado como 14 años en una editorial, y me he dedicado toda la vida de eh, eh, hacer negocios, o sea, mi vida ha de el y comercial, pero no es de eso, ya, mi, mi, lo mío era conectar con las personas, se sea, hecho muchas personas, muchos amigos, muchas eh, para mí eso aún no ha sido difícil, Siempre me ha gustado. O sea, me gusta hablar, me gusta hablar, pero hay cosas obviamente que, que, me, que me hacen feliz, que me interesan. Y, y, y, y me doy cuenta de que, pues sí, o sea, todos somos seres imperfectos, o sea, no tengo que ser perfecta para hacer mis cosas, para empezar, como tú dices, y cierto, en el yo y lo, yo lo digo todos los días, lo repito, y se lo digo a muchas personas que el tiempo, yo eh, te escuchaba, me escuchaba, y decía, <risa> el, el tiempo, se va y no regresa, el tiempo no se compra, el tiempo ni con todos los millones del mundo, así te vuelvas rico, así te ganas de la lotería, ¿y tal, que Nunca vas a poder comprar tiempo, porque eso es lo que es, eso no es o sea, no hay cuenta atrás, ¿no? Y, y, pero a la vez de tú, es como que más a la vez, oye, o sea, como que, ¿no? o sea, como que reacciona, ¿no? Porque no sabes, pero no, no, no te das cuenta, o sea, no, o sea, yo, yo sé, obviamente, eso, pero a veces me ha ayudado mucho más contigo, ¿no? Me has hecho, este, reflexionar y eso, eso, casi, sorry, porque... Te agradezco mucho. Gracias por tus palabras, por tu tiempo y, y por hablar siempre con amor y dar con amor. Eso es importante. Es con mucho amor, me quería Daisy. Gracias, Gracias Dios. Bendiciones, un abrazo desde la distancia. Gracias. Dios. Éxitos. Mucho. Gracias. Solo, solo deseo mucha abundancia a tu vida y... Nos vemos pronto, espero a tu hijo sí, por yo. platiquemos. Sí, por favor, voy a, voy, a, voy a funcionar eso con los chicos de tu equipo y voy a empezar a, a, a, a voy a hablar Por supuesto. Me imagino que nos viendo, yo. Muchísimas gracias. Así va a ser. Espero estar en Perú pronto. Yo tengo... Sí, por favor. Quiero irme a Perú. Y sí, si viene, por favor, este, el a mi ¿eh? ¿En qué ciudad está? En Lima. En Lima. Ay, estuve en Lima hace cuatro años, pero, pero bueno, fue una, una, una, una escala realmente. No salí ni siquiera al aeropuerto. Pero tengo un viaje pendiente. Por favor, ven, este, avísame, invídenme y yo voy a salir a comer, a comenzar. Sería chévere porque la verdad es que en Lima hay muchas cosas bonitas. Qué y gracia. muchas cosas puedes hacer aquí, eh. aquí hay, que ir, hay mucha gente hay mucha gente, hay mucha gente. Cuando vaya sí. entonces ahí con mi equipo mi equipo puede cuadrar contigo y que organicen allá algo bien chévere con muchas personas y nos vemos puede a... ser, claro, puedes presentar aquí puede libro acá, o sea tantas cosas que puedes hacer lo puedes dejar tu libro de repente, o sea, no sé cómo se va será, pero el papá de mi hijo es el dueño de la editorial que trabaja en una librería de Flores ¿Eh? Entonces, pues, dejar no, no sé, pero puedes una presentación. Que ¿sí? todo fluya. Que todo fluya. Que todo fluya. Todo fluya. <risa> Listo, John. Muchas de gracias. Bien, bien. Estamos no, en comunicación. La... Cuídate mucho. Ve a Google también. Bases de Emprendedor Digitalizado 3.0 JJ. Puedo morir mañana libre en Google también. John Hart en Google, donde sea. Ahí ya todo eso sale. <risa> no hay, no hay sí, vueltas, bueno. gracias. Chao, mi querida Isabel Saludos a todos. chao, chao.